¡Muchas gracias por comunicarse con el área de cancelación del servicio! ¿De habla cachetes lindos? ¿En qué la puedo ayudar? Quiero darle de baja el servicio. ¡Ay no! ¿Por qué? ¿Qué le pasó? ¡Porque es una porquería! ¡Por eso mismo! ¡Ay no! ¡No me diga eso! Mire, le tengo una excelente oferta. Le regalo 200 megas de internet para que continúe con nosotros. ¡No, no, no! ¡No me interesa! 200 megas de internet, cable más teléfono incluido? ¡Que no me interesa! 400 megas de internet, telefonía, cable, los saco para al pedo de barro, su casa de corte el pasto? ¡Ay, por Dios! ¡Que no me interesa! ¿Qué Ay, no me ¿Eh? ¿Y qué se ha sentido a alguien más? Me iba a despedir. Es el único trabajo con el que sobrevivo. Ay, ni tengo un gatito. Un gatito. está enfermo. Ay, no, no, no, tranquilo no se detiene porque voy a perder mi trabajo. Tranquilo, papito, tranquilo, tranquilo, tranquilo, tranquilo. No me voy a ir al servicio, no me voy a ir, me voy a quedar para que estés tranquilo, sí. Muchísimas gracias, señora. Chao, chao, papito, tranquilo, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.